Hola, soy Diana Muñoz. Y yo soy Martina Zacar. Somos de la Escuela de Ciencia de Lago Pueblo, la Escuela 765. Y estamos acá por el proyecto El Corazón de Nieve: La Evolución de Semillita Muñoz. En este proyecto buscamos eh, mostrar cómo de una semilla, por así decirlo, el comienzo de un cristal evoluciona a cierto punto que llega a crecer y por un accidente químico eh, evoluciona de cierta forma que parece un corazón de nieve. Al comienzo nos parecía interesante eh, saber cómo mezclando sales y agua eh, se formaba algo tan hermoso como un cristal. Después nuestros profesores nos dijeron de que había una feria de ciencias y nosotras eh, quisimos participar y le pusimos más ganas que nunca. Después de unas semanas eh, notamos que el cristal se parecía mucho a, a un corazón y de ahí nace el nombre corazón de nieve. Luego de varios días después de haber sumergido a Semillita Muñoz en la nueva solución, notamos de que, le, de que tuvo como una especie de reacción química y hizo que se viera así. Y esto sucedió porque no, no lo esmaltamos lo suficientemente bien y quedaron como grietas y... Y por eso se veía así. Al parecer, mm. cuando metimos a Semillita Muñoz para que se mezclara con la nueva solución de fosfato de monopotásico, eh, se, se hizo la reacción mezclándose con el sulfato de cobre más con el fosfato de monopotásico y eso hizo que se creara esa reacción. Luego, cuando se creó ese líquido, mezclando eh, fosfato de monopotásico y sulfato de cobre, así con esa mezcla hicimos eh, crecer a semillita Muñoz.